porque tenemos muchos televidentes en los Estados Unidos que se identifican y le dan seguimiento a la diva del Bronx, nuestra Jennifer López, que hoy eh, en todos los medios internacionales, eh, ya después que nosotros eh, presentemos esta primicia, también se van a hacer eco, de que Jennifer López, luego de su ruptura con el dominicano eh, Alex Rodríguez, ex Grandes Ligas, pues eh, se le ve eh, ahora con su expareja, eh, el también eh, actor eh, Ben Affle, que luego de tener eh, una relación de hace muchos, muchos años eh, a punto de casarse, pues eh, terminaron antes de. Yo tengo aquí, eh, le estoy preparando, señor director, eh, una, un listado, ¿no?, de todas las parejas que ha tenido eh, Jennifer eh, López, eh, la estoy preparando porque eh, no me había llegado y me la mandaron ahora unos amigos eh, eh, internacionales que tenemos, me la enviaron y la voy a compartir con, con, con todos ustedes. Desde raperos, deportistas, eh, cantantes, eh, entre otros. Jennifer López ha tenido prácticamente todo tipo de, de pareja. Eh, se la estoy casi mandando, señor director, estar preparado ahí para que inmediatamente eh, me la pueda eh, colocar, porque la estoy poniendo en el orden de años y también de... de eh, en el orden que ella tuvo todos sus, todas sus parejas. Déjame, me faltó uno aquí. Eh, eh, eh, eh, aquí está... Ah, ok. Eh, este es el seis. Señores, pues son muchos. Eh, este es el, el cuatro. Chris Jot. Ok, ok, ok. Ah, eh, me faltó Casper que viene siendo el 7, y Alex Rodríguez, que es el 8. Ok, señores, entonces se, se la estoy enviando para que usted eh, me la pueda colocar, por favor, en ese mismo orden que están. Usted me la va a colocar para eh, hacerle una narrativa de las parejas que ha tenido la diva del bronco. Yo no sé si Jennifer López ha tenido buena o mala suerte en el amor. Lo que sé es que estas estrellas tienen una facilidad para comenzar y terminar un noviazgo. Ojalá que algunos eh, psicólogos de la conducta puedan evaluar la vida de Jennifer López, el por qué ella no puede estar sola. Porque no es que tenga mucha pareja, es que aparentemente Jennifer López le tiene miedo a la soledad aún con hijos ya eh, que están adolescentes, eh, aún con toda la fama y millones, millones de seguidores eh, en todas las plataformas y también en sus conciertos que realiza, empresaria, eh, actriz, cantante, y siempre está activa, siempre está activa. Pero definitivamente la diva del Bronx no puede estar sola. Si lo tiene el señor director, vamos a comenzar con la número uno, que fue la primera pareja que se le conoció a la diva del Bronx, en el año, eh, duró uno, unos 10 años, de 1985 a 1995, eh, con eh, David Cruz. Esto fue cuando ella eh, explotó con el tema de, de la actuación, recuerden que ella fue producto de un casting para interpretar la muerte a la ya fallecida eh, Selena, la reina del Tex-Mex, y ahí podemos ver, este es un cubano, con el cual estuvo casado prácticamente, o tuvo una relación que duró eh, unos 10 eh, años aproximadamente. Luego de esa pareja, eh, su primer marido ya casada fue Ohani Noah eh, A pesar de ello, la pareja solamente duró un año. Eso fue en, el, en el 1997, 1998. Eh, fue un amor a primera vista que acabó... Eh, de la peor forma Tuvieron que estar metidos en juicio, demanda eh, Se dice que J. Love eh, Llegó aquí a escribir un libro autobi Autobiografía Una autobiografía eh, Donde ella dice que eh, Su marido, su primer marido No, no, ese no, la número dos señor director La número dos sí Ahí, espérense, lléveme suave Estamos ahí, ese es Noah O'Hanny Noah Que fue con quien la, el primer hombre que ella se casó con papel y todo, duró un año de matrimonio y, y fue un desastre. Porque tuvieron que irse a juicio, ella escribió una autobiografía donde dice que él supuestamente hasta la violaba. Ahora sí, la, el siguiente, la siguiente pareja fue muy controversial que fue St. Combs, conocido como Puff Daddy, eh, un multimillonario artista del género urbano, un rapero. Parecía un gran partido como, para, como él trataba a la cantante, sin embargo la relación duró dos años, eso fue en el año 99-2001, eh, por una supuesta tercera persona, aunque la ruptura se hizo pública tras el incidente que protagonizó públicamente el rapero en una discoteca, el cual fue arrestado por posesión de armas No sé si ustedes recuerdan que muchos criticamos, yo en ese momento hablé de cómo una mujer tan linda, elegante, delicada, ya eh, con un nivel de fama, ¿verdad?, notorio a nivel mundial, andaba en, en un mundo tan bajo en ese momento, porque Puff Daddy, eh, ustedes saben el mundo de, de lo que es los urbanos, los raperos y más en Estados Unidos, eh, que, que vienen de, de, de ganga, de, de, de, o sea, es un mundo oscuro y peligroso. Entonces ella después de ese, de ese incidente donde hubo un tiroteo, en una discoteca, ahí ella se alejó de Puff Daddy. Luego de eso... Quiso coger la cosa más suave y tuvo una relación con Chris Judd. Fue la primera relación con uno de sus ex bailarines. Él bailaba, eh, eh, era del grupo de los bailarines de Jennifer López. Eh, este realmente, eh, ¿verdad? Yo creo que se juntó con ella más por el dinero. Dice que se casaron en el 2001 y se divorciaron en el 2002. O sea, un año. No entiendo por qué Jennifer López tiene que estarse casando. Porque ella puede tener una colección de hombres. A nosotros tres, Jennifer López nos no llama y nos manda un ye, y nos vamos y nos colocamos en filita india. O sea, no veo la necesidad. Por qué hay que casarse. No sé. Jennifer López tiene un problema psicológico. Tiene un problema de la niñez. Hay que ver. Ojalá que Jennifer López eh, eh, algún día, si podemos entrevistarle, sería lo, lo, lo ideal. Pero algún día puede dar declaraciones sobre el por qué tiene que casarse. Porque hay mujeres que tienen muchas relaciones y no se casan. Lo normal sería tener una, dos máximo, pero Jennifer López va ya por ocho, que, o sea, pública. Entonces se casó y se divorció. Luego de que su bailarín, ¿verdad?, eh, se divorciara, se divorciara. Eh, una de, de las parejas, o sea, donde todos nos alegramos, porque era como una pareja de ensueño, de revista, fue con el afamado actor Ben Affleck. Eso fue poco después de que la cuarta ruptura y su segundo divorcio volvió otra vez, y bueno, ahí conoció a Ben Affleck, una película, una cosa, y llegaron a comprometerse cinco meses después del divorcio con John. O sea, o sea un clavo saca con Jennifer López, eso caliente. A los cinco meses de divorciarse estaba saliendo con Ben Affle. ¿Pero qué pasa? Ben Affle estaba enamorado de su puertorriqueña, pero ella lo dejó plantado, ya con todo listo para casarse. Eso fue en el año 2004. ¿Oigan eso? Anoten ese dato. En el 2004 dejó plantado prácticamente a Ben Affle. O sea, dijo, no, no estoy para casarme. Parece que ahí ella reflexionó y dijo, venga, capo, yo me he casado, me he divorciado, como que ¿Me entiende? Pero lo que pasa es que ya ella había ido a un concierto del flaco Mark Anthony y fue su próxima relación eh, luego de terminar con Ben Affleck. Eh, para mí, para mí, el único hombre que puso loca a Jennifer López, porque ella es la que deja, casi en casi todos los casos que he mencionado hasta ahora, ella es la que deja la relación hasta que se topó con un borico igual que ella, el flaco Mark Anthony. Ahí fue una emoción, grabaron películas juntos, eh, una química que se veía eh, por encima de la piel, entre ellos dos, en la mirada, eh, eh, en los dúos que hacían como, como artista, y esa relación duró unos cuatro años. De ahí, ese fue el que, ¡páquete!, le hizo gemelos, los gemelos Max y M. Luego de durar ya un tiempo casado, en el 2011 anunciaron eh, su divorcio. Aunque el flaco un tigre. Terminó con ella, pero quedaron amiguitos. Pero es el hombre que Jennifer López ama. Se dice, se dice que ella dejó a Mark Anthony por tema de vicio. Ahí, tema de vicio, peligroso. Y ella se reflejó en la película, no sé si ustedes recuerdan, la película del cantante, donde Mark Anthony eh, encarnaba al ya fallecido Héctor Labor, un artista eh, que marcó el antes y después con lo que fue la Fania, la salsa en Nueva York. Bueno, ahí estuvo también eh, eh, este muchacho, el actor Manny Pérez también de origen dominicano, y ella también actuó ahí como Lola, la, la, la esposa de Héctor Labón. Entonces, ella vio ese mundo y se reflejó, eso es lo que dicen algunos tabloides internacionales, pero en fin, la dejó con dos mellizos y se divorciaron. Luego de ahí, luego de ahí conoció a Carper Smart, dicen por ahí que un clavo saca otro clavo, entonces ella se aplicó esa filosofía. Y pocos meses de terminar con Anthony, comenzó a salir con su ex bailarín, Casper Smart. Otro bailarín en su vida. Pero esto duró hasta el 2014. Estas fueron relaciones, eh, ¿verdad? Para mantenerse en forma, yo diría, porque con Casper ella no hizo una relación muy formal ni llegó a contraer Nuncia. Hasta que llegó el cuarto bate. Señores, el anillo nunca llegó. Hasta, hasta canción y todo le sacó a Alex Rodríguez el niño para cuando, o sea parece que ella ya estaba diciéndole oye me quiero casar porque yo no entiendo por qué Jennifer López se tiene que casar, yo no entiendo, bueno entonces Alex Rodríguez ustedes saben ya esa fue su última pareja eh, conocida, eh, una relación muy bonita Alex Rodríguez tenía sus hijas, ella sus hijos compartían todo incluso a nivel empresarial tenía algunos negocios en común, hasta que ella comenzó, tuvo un proceso de, de, de celos con él, le, la relación se pudo salvar en ese momento, ella le puso una serie de condiciones, las cuales parece que Alex Rodríguez, dominicano al fin, no la aguantó. Ella estuvo recientemente en República Dominicana grabando una película, eh, Alex Rodríguez se vio que vino desesperado detrás de ella, eh, las cosas como que ahí hubo un rumor de ruptura pero como que se maquilló luego regresaron a Estados Unidos y ahí se formalizó ya su ruptura formal, luego de eso aquí mismo mencionamos que se colocó foto de ellas eh, saliendo de un restaurante en el vehículo hablando con Alex Rodríguez y se veía una Jennifer López eh, totalmente eh, dolida y como que le estaba reclamando a Alex Rodríguez todos pensamos que pues, se iba a arreglar el asunto pero no Ahí ella va, comenzó, llamó a Mark Anthony, que aparte de, su, de ser su expareja, son buenos amigos. Parece que le dio algunos consejos, le pidió algunos consejos. Pero la noticia del momento, señor director, y ahí están las fotos que comenzamos a hablar del tema de Jennifer López, es que volvió supuestamente con Ben Affleck. Como que, que yo les dije que, que guardaron la fecha, ¿verdad? Con Ben Affleck, aquí tengo la fecha, les recuerdo, fue en el 2000. En el 2004 terminaron. O sea, estamos hablando de unos 15 años. Esas fotos fueron de este fin de semana pasado. Eh, se ve tomando un jet privado para Montana y se ve agarradito de mano. Ellos se montaron en ese jet pues, y, miren, y miren ustedes ahí las imágenes. Así está la vida de Jennifer López. ¿Por qué traigo este tema? Porque en sociedades como la de nosotros, muchas veces eso es, todavía hay tabúes sobre los divorcios, sobre las parejas y todo eso. Yo entiendo que un matrimonio es una responsabilidad, Luego que usted acepta, pero hay parejas que se casan muy a priori, no, no se da un periodo de conocerse, de entablar eh, eh, lazos estrechos y fuertes. La única de todas las relaciones que tiene un lazo estrecho es la de Mark Anthony, que tuvo gemelos, pero la de Musk, digo yo, gracias a Dios, ella se ha sabido cuidar y no ha tenido hijos. Porque, ¿usted se imagina que Jennifer López tuviera un hijo con cada hombre? Eh, ¿Tuviera un colegio? ¿Un conani? ¿Eh? Así que Jennifer López, aquí en República Dominicana hay muchos hombres que te pueden hacer feliz. Yo soy tú y como te gustó el país, pero parece que ella quedó con muy mala experiencia con el dominicano Alex Rodríguez y volvió hacia un norteamericano como Ben Affle. Yo espero que este amor de Ben Affle, y ya la diva de dron que pasa a los 50 años, comience a coger la cosa con calma y ya pueda est e establecerse. Y que si no, se quede sola. Porque, porque hay que casarse, ahorita se casa con Ben Affle. Anoten la fecha. Esto es fin de mundo. Vamos a la pausa, señor director, porque tenemos eh, muchas noticias interesantes eh, ya en el plano nacional de la República Dominicana.